Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, hoy un poquito antes porque tenemos ahora webinar de alumnos al cual todos los que estáis en el canal VIP estáis invitados, os pondré un link de, de entrada al Zoom, eh, cinco minutos antes de empezar, así que bueno, mmm, cuando el trigo está en los campos es de Dios y de los santos, cuando está en los graneros es del que tiene los dineros. Y esto es algo que encima en España pues se aplica de forma continua. Es decir, el agua, que ahora es tan escasa, ¿no? ese agua que ningún político ha sido capaz de gestionar, ese agua del cual yo desde que soy bastante jovencito, pequeñito, desde los años 80, nos decían que la culpa era nuestra, que teníamos que cerrar el grifo, que gastábamos demasiado. Mientras tanto como es de todos y es de Dios y está ahí el de los santos las hidroeléctricas lo han utilizado como les ha salido de los cojones y ahora como la han tirado como les ha dado la gana pues bueno y además si a eso le sumas a que no ha habido un solo político desde hace más de 40 años que haya sido capaz bueno sí la que lieran Riaño y compañía pero bueno poca cosa, cosa que no estuviese ya hecha de hacer pantanos, llegar a acuerdos del agua del puto trasvase del Ebro de mil cosas que se pueden hacer de plantar lo que tienen que plantar de árboles en vez de quemarlos como los están quemando eh, lo que no hagamos nosotros lo va a hacer la naturaleza con nosotros decía Albert Einstein que cualquier cosa que puedas imaginar la naturaleza ya lo ha creado Cuán cierto es, ¿no? Cuando estamos viendo continuamente eh, cosas que aplicamos que vienen de la naturaleza, de los animales. Y nos lo estamos cargando. Unos como que el cambio climático no existe, es mentira. Otros que es que hay que llevar esta agenda. Otros que criticando a unos y criticando a otros. Pero al final, nadie hace nada. Alguien dijo una vez que lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Y yo creo que algo tenemos que hacer. Yo procuro, ¿no?, comunicar de alguna manera, aunque ya sé que no soy ni un gran comunicador, ni mucho menos, ni, ni pretendo serlo, ¿eh? simplemente comparto mis pensamientos, mis cosas que tengo en la cabeza cada día, aparte de un pequeño análisis de cómo opero lo que hago en el mercado y cómo la cago, también. Pero es que el problema es que yo creo que la gente buena no está haciendo nada. Y es un gravísimo problema. Si a esto además le sumamos que llega Kraken y nos quita los futuros, pues ¿qué narices hacemos? ¿Qué no? ¿Dónde vamos? ¿Dónde narices vamos? Pues ahora voy a decir, ¿dónde voy yo para futuros? Ojo. Y no es a KuCoin, no es a BitGap, no es a todos estos... Episodes. ¿Por qué? Porque buscamos cierta liquidez, buscamos ya cierta antigüedad, buscamos una serie... A ver, que KuCoin la tiene, ojo, eh. KuCoin no es malo, ni para liquidez, ni por antigüedad. ¡Ojo! No os confundáis, ¿vale? Es que, bueno, a mí no me acaba de, de gustar. Y, y busco una interfaz sencilla, algo rápido, algo que, bueno, pues que funcione bien. Y, bueno, pues vamos a verlo. Eh... Lo dicho, venga, no me enrollo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Compra el curso de mi abuelo! pues eso, compra el curso de mi abuelo que está por ahí, ya no está nada en oferta ni en rebajas, ya lo siento, ¿vale? Eh, los antiguos, si queréis hacer alguna cosa, me pegáis un email y os mandaré un código que os pegaré de todas formas en el VIP de descuento para cualquier cosa que queréis coger bueno, para las renovaciones sobre todo del VIP eh, para el resto, pues, el que no llora no mama, siempre lo digo Veo gente que ha conseguido más descuento eh negociando conmigo, hablando conmigo, mandándome un email, que en el Black Friday. <ríe> así que, allá cada uno, cada uno que haga lo que quiera. No solamente procuro enseñar a ganar dinero, sino también a ahorrarlo. Pero, el que no llora, no mama, y esto es así. Bien, BitMEX. A BitMEX es donde, bueno, donde he estado normalmente siempre, y donde siempre he permanecido, eh, al menos en una parte. Y eh, donde pues ahora me voy con el resto del carrito del helado, quitando la parte que tengo en FTX. ¿Por qué? Pues que yo tengo 6 de los sortudos que tengo en FTX, la cuenta por 20, y ya las cuentas en FTX Europa pues ya las hacen en por 3, pero los que ya teníamos una cierta antigüedad y un, una historita ahí, pues pues ya, ya seguimos con 20X. Entonces, bueno, ¿pero por qué me gusta es Porque la interfaz es muy fácil, es muy sencillita. Hay, hay ya en el canal desde hace años, ¿vale? Desde hace dos o tres años por lo menos, eh, vídeos de BitMEX, buscarlos porque están bien, de eh, todas formas lo mismo o alguno nuevo. Eh, ¿Por qué me gusta? Pues porque dentro de todas las opciones que tengo para tradear futuros en BitMEX, yo solo utilizo dos, que es Bitcoin y Bitcoin. De vez en cuando me da por Ethereum, pues la tercera opción. ¿Y por qué digo dos de Bitcoin? Pues una, porque en la que estoy yo ahora, XBT USD Perpetual. Eh, esta opción es, digamos, la que tú metes Bitcoin y te pagan con Bitcoin. ¿Vale? Y luego tenemos otra opción, que es esta otra, el XBT, USDT, que tú vas con Títer y te pagan en Twitter. Entonces, tengo la estrategia de, por un lado, ganar un sueldecito con lo que yo tradeo. ¿Vale? Pues lo tengo en Títer, lo saco y ya sabéis, los manejos que hay. Tengo por otro lado la estrategia de conseguir más Bitcoin. Y además, y además, intentar conservar el que yo tengo en Bitcoin sin cambiarlo a títer y sin hacer historias. Pues tradeo con ese trocito de Bitcoin, con ese poco Bitcoin que pueda tener. Y con eso tradeo y consigo más Bitcoin cada vez que hago una operación. Y es una operación que sale bien. Porque las que salen mal tengo menos Bitcoin. Y las que salen bien, pues tengo más Bitcoin. Y voy acumulando Bitcoin. ¿Vale? Entonces, como tengo esas dos opciones que son las que más me interesan, porque luego eh, sí, pues, a ver, tengo, tengo pares que bueno, pues están interesantes, es, pues el de Ethereum, que alguna vez lo hago, pues tengo Solana, tengo Litecoin, tengo Ripple, tengo Dodge, tengo Bitcoin Cash, tengo Cardano, eh, o sea, hay unos cuantos más, ¿vale? Eh, Link, Dot, BNB, pero sinceramente, yo en futuros alguna vez, rara que hago Ethereum, el resto, Bitcoin contra USD, Bitcoin contra Tether, bien para acumular Bitcoin, bien para acumular USDT, que no es por acumularlo, que, que, que también hay que tenerlo. Porque al final, ¿con qué pagamos los bocatas? Los pagamos con Fiat, no los pagamos con Bitcoin. Entonces, y además no se me ocurriría jamás pagar un bocata con Bitcoin. <ríe> o ese, esa gente que se va allá a, a, a esto de los cafés y pagan con Bitcoin, ¿eh? que se un poquito... ¿eh? El Bitcoin es para guardarlo, se paga con otra cosa. En fin. Os dejo por aquí debajo, como siempre, un enlace que a mí me da, me da, si tú haces la cuenta con mi enlace referido, pues a mí me dan una parte de las comisiones que a ti te cobran, ese ¿vale? o Es el dinerito que va pasando de unos a otros, pero es, a ver, es muy poquito, pero oye, todo suma, yo digo que tacita, tacita, pues bueno, todo, todo va sumando poquito a poquito. Eh... Esto no es una colaboración pagada, ¿vale? Os lo digo bien claro. Igual que eh, el sábado tengo que hacer otro, el último vídeo de la colaboración pagada que tengo con otra casa. Esto no es una colaboración pagada. ¿vale? Esto yo lo digo porque es lo que utilizo. Punto. ¿Vale? Así que volvamos a Bitcoin. ¿Qué narices pasa con el Bitcoin? Pues nada, pues que ha tenido un retroceso de lo más normal. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver una cosa. Mirad, vamos a hacer unas medidas sencillas, ¿vale? Desde aquí abajo hasta aquí arriba tuvo un retroceso que se vino casi a tocar el 50%, ¿vale? Pasó 0,38, que no cerró por debajo del 0,38 y se fue a tocar casi el 50%, pero bueno, pasó eh, y se fue a apoyar también en una zona de soporte. ¡Fantástico! ¿Qué ha pasado hoy? Pues que hemos llegado a ese primer objetivo. Hablamos ayer de 25.000. A ver, no hemos llegado a los 25.000 exactos, pero vamos, GG, eh, 24.918, con 54. Bueno, hay algún chiste que ha sido más alto. Eh, lo mismo me da que me da lo mismo. Vale. ¿Qué posible retroceso tiene este otro movimiento? Pues bueno, vamos a verlo. ¿Vale? Y de momento ha he hecho exactamente lo mismo. Igual, clavado. ¿Vale? ¿Veis? Vamos a ponerlo aquí. Uh, ahí estamos en 0.38. Tagadas, Vale. 0.38. Sí que estamos, estamos en la zona. No podemos decir, ya hemos perdido. No. Ha venido un poquito casi. A 0.50. Vamos a tirar el otro FIBO para que los comparemos y veamos... ...joder, los lo similares que son... ...ahí... ...este me lo llevo para acá para que se crucen las líneas... ...vale, es que si no es un poco... Se ve, ...se ve como el culo... ...vale, ¿veis? el 0.38 lo pasó un poquitito... ...y casi, casi la mecha llegó casi al 0.50... ...y es que, es que... ...es que los movimientos están siendo... ...clavados... So ¡está manipulado! ...pues no sé, ¿veis? igual, 0.38 la pasó un poquito... ...y de momento la mecha casi, casi, casi... ...llegó a 0.50... ...bueno, de momento... Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué podemos tener una medicina más así tan buena y tan chachita y parece tan molona? Porque ha sido EMA20, EMA20. Pero esta vez, digamos que ya ha ido y con la línea Nitro, nos hemos acercado... La siguiente posiblemente que pierda es seguir acercada a la de 50, ¿vale? Yo os lo digo porque normalmente es el comportamiento que suele tener. No quiere decir que yo tenga razón ni que se vaya a producir así, ¿vale? Pero es el comportamiento que, que, bueno, pues que suele tener. Yo os lo digo y el que avisa nuestro editor es, es avisador. Eh, vale, dicho esto, ¿qué creo que pienso que puede pasar? Pues de momento Bitcoin debe de volver a intentar atacar los 25.000, está claro. Eh, está haciendo algo como pasó con el tema de la, de la inflación. Uy, que mañana viene la inflación, metemos miedo, tal, retrocedemos justo la tarde anterior. Ahora, vamos a ver, vamos a ver qué pasa realmente mañana va a ser el producto interior bruto positivo, va a ser negativo, yo creo que va a ser negativo, que no va a estar tan bonito como la inflación, a lo mejor. bueno, bonito, <ríe> la inflación ha estado fea de cojones, pero pero bueno, como algo un, un, un es menos negativa que la anterior, pues bueno, ah, todos felices, venga, bien, no pasa nada, estamos en verano, estamos de vacaciones, hay menos liquidez en el mercado y el mercado necesita, no es que quiera, es que necesita dinerito, entonces bueno, venga, vámonos para arriba. Vale, si sí, yo estoy de acuerdo, y tenemos que aprovecharlo, de verdad, chicos, tenemos que aprovecharlo. Ahora hablaremos en la clase un poquito de todo esto: de cómo sí, cómo no, cómo cada uno que haga lo que salga del mí, ¿no? como siempre, ¿no? Pero pero cuidado, creo que va a ser bastante permisivo el mercado, en cierto modo, en algunos momentos, hasta noviembre, pero vamos a ver qué pasa. Eh, porque tienen que venir resultados de, de, del semestre completo, tienen que venir resultados del tercer trimestre, resultados de empresas que poco a poco se van a ir deteriorando, resultados que vayan pasando en cuanto a empleo... No sé, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, porque esto... Una crisis no se resuelve así de sencilla, ¿vale? Eh, a no ser que lo hayan decidido volver a empezar a imprimir, a no sé qué, a tal, a cual, pero la crisis de el petróleo del gas sigue ahí, esa no... <risa> y encima nosotros que tenemos el euro tan depreciado, pues nos sale el, el gasoil, madre mía, no me parió también con las refinerías. En fin, rebote, posible rebote. Vamos a dar por buena, igual que dimos por buena esta caída, y empezamos a marcar cosas, vamos a dar por buena esta caída. Bueno, en cuanto a esta caída, el retroceso o los retrocesos, ¿vale? Iniciales que nos marcaba, ¿veis? Esta zona, donde ha estado bastante tiempo, bueno, hasta que ha roto al alza. Segunda zona a la que nos mandaría ese retroceso, ¿vale? Estamos ya en la zona de 25209 y 25366. Bueno, ahora este retroceso, vamos a suponer que ese retroceso ya es el bueno, ¿vale? Y medimos, tacatás, y nos dice, onda... Y nos da una zona muy parecida. El TP1 coincide con el TP2 del anterior. ¡Joder, qué curioso, eh! 25282 aproximadamente. Bueno, yo tengo otro cálculo eh, que va más en la, en la línea de los 25199, es decir, de la línea amarilla que nos coincide más en los dos. Es flipante. Eh, si es que el retroceso ya ha terminado aquí, que no lo sabemos, ¿vale? Vamos a dar porque sí, simplemente. Entonces, ¿yo qué tengo? Pues tengo... El TP1 que medimos ayer, ¿vale? Que lo medimos aquí, aquí está, ¿vale? Coincide, evidentemente, sigue igual, 25 más o menos hasta los 25 325. El centro, más o menos, nos viene a los 25-150, que es en línea de lo que estábamos viendo en la medición. Bueno, en línea, no, es, es esclavado porque es, es de la medición del, del retroceso que teníamos. Así que, bueno, bien, de momento... Este TP1 que medimos, justo hemos llegado, ¡pam!, nos hemos quedado ya unos centavos de mierda, ¿vale?, un poquitito, ¿vale?, objetivo cumplido, que va, que va, todavía hay que llegar, hay que llegar, ¿y qué hay que hacer?, pues hay que llegar y, y tocar ahí la línea azul, tocarlo bien. Eh, eh, un objetivo psicológico, tan psicológico como pueda ser los 25.000, se convierte también en una resistencia, ¿por qué?, porque hay mucha gente, y seguro que muchos... O sea, pensarlo. ¿Cuántos de vosotros estáis poniendo cortos en 25.000? ¿O cuántos de vosotros estáis pensando en poneros cortos en 25.000? Ya. Ah, ¿Vale? Todos vosotros, ¿no? Pues eso. Pues eso es lo mismo que está pensando todo el mercado. Entonces, claro, es una resistencia psicológica. Es una resistencia psicológica. Entonces va a estar toca, toca, toca, toca. Y habrá algún momento en que diga, toco, claf. Vamos a ver qué pasa luego el fin de semana. Recordar también, guardar un poquito de liquidez, porque el sábado sábado es día de altcoins. Y cualquier reacción decente del Bitcoin también va a hacer que el sábado las altcoins tengan un poquito de alas. Vamos a ver qué pasa mañana con los datos. Os recuerdo que es a las 14.30. Entonces, bueno, de momento Bitcoin cumpliendo muy bien. Creo que nos falta... Y veis lo que hizo aquí. vale pam, pam, pam. ¿Vale? Este movimiento creo que es un poco lo que va a hacer aquí. Y luego puede ser que bueno, pues vaya a buscar o bien esta línea de tendencia o que le dé por bajar a la parte baja de abajo del canal y nos no dé un susto o, o, o romper el canal por la parte superior no lo sabemos ¿vale? lo que yo sí sé es que estoy con liquidez alta, muy alta tan sumamente alta que soy capaz de decir tres veces sin reírme eh, mucha liquidez, ¿vale? para que en cualquier momento el mercado se va a dar la vuelta por varios motivos Bien, eh, Ethereum, lo propio, muy, muy, muy bien, muy, muy, muy potente. Yo no me esperaba, de verdad, que hoy, vamos a ver cómo termina el día, ¿vale? Que tuviera una vela verde de este calibre sin corregir nada y venir a apoyarse. Quizás vaya a hacer un arco. Sí que pienso que sigo pensando que el objetivo sigue siendo entre la zona de los 2.000 y eh, los 2.150 aproximadamente. Creo que entre estos dos picos anda el juego. La media de 200 seguirá cayendo y, bueno, pues... Eh, lo veo hasta ahí. Hasta ahí. De momento, ya veremos a ver qué pasa. Después, tiene todavía chicha de sobra para hacerlo. El total market ha entrado dinerito. Sí, otro poquito más. Uy, pellizquito a pellizquito. Y la dominancia del Bitcoin. Bueno, pues eh, ha repuntado un poquito. Repunta, sube el Bitcoin. Repunta la dominancia del Bitcoin. Sube mmm, todo el mercado. Hay amigos, pero es que ha subido menos el mercado de las altcoins. ¿Vale? 0.98. Hoy por eso se han resentido un poquito algunas. No pasa nada. Porque cuando un día se resienten, al día siguiente ya sabéis lo que pasa. El dinero pasa de un, de un sitio a otro. Es normal que vayan a, vaya a Bitcoin. En cuanto al oro, ¿qué ha pasado? Pues retroceso. Ayer decía yo, es bastante normal que haga un, una vuelta atrás, un pullback. ¿Vale? Ha pasado a la medida de 50, pues que haya un pullback a ella o a la zona. O si la EMA 20 pasa antes y hace el cruce, que es un cruce excelente. Este es un cruce muy bueno. Ya sabéis que es uno de los cruces que buscamos. El primero, ¿veis? Los cruces que nos marca el script, el All-In One cojonudo, para arriba, siguiente cruce, es este, entonces, eh, es un poquito más lento de desarrollo, sí, eh, pero ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí, ya llegó la patrulla canina, uy, cómo, me tiran las niñas, eh, por otra parte, ¿qué pasa con las altcoins? Bueno, Falcon aquí está recuperándose un poquitito, eh, a ver, había hecho una subida muy importante, pues ha hecho el retroceso, y ya está intentando volver otra vez al alza, yo creo que volverá por máximos, por posiblemente No, saben, no solamente que vuelva por más, sino que irá un poquito más arriba. Eh, por ganadoras perdedoras. Vamos a ir a bueno a las perdedoras. Pues bueno, VR, mainframe. Pero bueno, mainframe, después de todo lo que subió, pues es normal. Vamos a ponernos en diario para no engañarnos demasiado. Subió un huevo y bueno, pues que recorte. Esto es normal. Hasta la media de 200, por lo menos que haga una bandera aquí. A ver qué tal Neblio. Pues tres cuartas de lo mismo. Es que está, está imparable. Esto, bueno, no pasa absolutamente nada. Planet, One Earth, Boson Protocol, Aave contra Ethereum, cadena cadena, ha retrocedido un poquito está haciendo una zona de bandera aquí, después de toda esta subida venga, vamos a consolidar aquí un poquito, venga, consolidamos y a ver si arrancamos y nos vamos a la zona de los 268 aproximadamente ¿vale? Eh, bueno, Maker también recorta un poquito, tampoco son grandes pérdidas, es algo muy normalito dentro de este mercado, ya lo sabéis ANKR 43,99 y esto más arriba ha a la media de 200 ¿veis lo que yo os digo? No? Eh, en el momento que pasamos la media de 100 tonteamos más tonteamos menos a por la de 200 y este es el gráfico que estamos viendo en todas XPR, ¿veis? paso la de 100 a por la de 200 ERG, paso la de 100, a por la de 200 INJ, paso la de 100 ¿Eh? mucha gente ganando pasta, si no se nos aviso coño, <ríe> bien bien, Ethereum Classic ...está mucho más arriba, esto es otro nivel, esto es otra historia... ...y más con los mineros de Ethereum pasando para allá... Eh, ...ojo porque se hace este hombro, esta cabeza... ya que hace un hombro invertido... ...tan grande, en un esquema tan grande... ...el pepinazo que puede meter... Eh, ...para el 19 de septiembre... ...que es cuando se supone que todo va a cambiar... Eh, ...vale, os lo digo ya... ...porque el, el, lo que hay aquí... ...tiene un potencial brutal... ...lo que vaya a hacer ya no lo sé, ¿vale? Library Kids sigue subiendo, poquito a poquito va a ir escalando... Eh, Cerefiro, audio audio Hacía mucho tiempo que no había audio Pero bueno, bien, media de 100 El mismo esquema que la demás, ¿veis? Media de 100, seguramente en los próximos días O a lo mejor el sábado, intenta ir a por la de 200 Son, son los pepinos que, que, que van a estar metiendo GTC, tres cuartas de lo mismo Esto lo hace más despacito, ha hecho pullback ya Pues venga, otra vez para arriba eh, Nexo, Nexo se ha comportado bastante bien Igual, atacando a la media de 100, el mismo esquema Para intentarlo ir a por la de 200 Block Tres cuartas de lo mismo, está ahí descolgándose un poquito, pero objetivo, ahí arriba está. Eh, además, coincidirá seguramente con estos máximos anteriores que aquí, en 0, 1. Eh, ¿Qué más podíamos ver por aquí? Así. Eh, alguien me pidió el otro día Solana esto es aquí, vamos a ver Solana se me olvidó, eh, igual veis que el, el esquema es exactamente lo mismo está pasando la media de 100, siguiente uh, objetivo, venga eh, en el momento que pase esta zona de, de los 47, 42, estos máximos que hay aquí eh, 48, vale eh, se irá por estos y coincidirá con la media de 200 bajando con la línea de tendencia que tenemos por ahí eh, así un poquito de aquella manera pero claro, es que eh, toque aquí, toque aquí toque aquí, falsa ruptura y pues va a coincidir más o menos en esa en esa zona Estaros muy atentos porque bueno no tiene mala pinta la, las cosas como son eh, solana por debajo el soporte lo tiene en la zona que tenemos ya marcada verde desde hace siglos vale en los 34 21 aproximadamente 34 y medio eh, tezos también anda por aquí un 3 y medio al alza igual veis ha pasado a la media de 100 pullback y vámonos para arriba y esto va a ser así, esto va a seguir así, en el momento que veis que muchas empiezan a llegar a su objetivo cuidado, apretaros, ir cerrando posiciones, ir guardando lo que tenéis que guardar, como está haciendo BlackRock, ¿Qué, ¿Qué está haciendo cerrar filas, está cerrando filas, está diciendo voy a recoger dinerito porque lo que viene hay <ríe> amigos vale Filecoin es el caso exactamente igual es decir, es... uy exactamente, exactamente igual pasa, pullback apoyo en la EMA20 y ¡pum! en el momento que pase la zona de los 9.45, pues se irá posiblemente a por el TP1. Eh, ¿Cuándo? No sé, no lo sé, no lo sé. Yo estoy comprado, ¿vale? En, en Filecoin, de hecho, tengo algunas pérdidas porque vendí, eh, compré, vendí, compré, vendí, compré, eh. sí, se me ha ido un poquito ahí, es muy poquito, pero las cosas como son. Yo os digo la verdad, si es que qué maldad! Total, una vez ganamos, otra vez perdemos y otra vez volvemos a perder. Qué mala. Eh, bueno, poco más que decir. Bueno, los IOTAs, que yo sé que hay mucha gente que tiene IOTA. Tres cuartas de lo mismo, ¿veis? media de 100, ha hecho pullback, pues ahora para arriba. Es lo que van a intentar hacer todas. Eh, próximo objetivo para IOTA, los 0.39. Más o menos, ¿vale? Eh, no me enrollo más, vamos a Bitcoin, eh, que está, bueno, pues bitcoineando. Ha hecho su retroceso, está intentando hacer aquí esta zonita de suelo para ver si en un momento dado tiene un poco de energía y tira para arriba. O, o, vamos a ver si... Eh, bueno, pues va, va, va a decidir hacer lo que hizo el día de para luego hacer boom para arriba. Está haciendo más o menos un poquito ese juego, su juego psicológico para ver quién suelta Bitcoin o no. El volumen está bajando, evidentemente. Vale, ya vemos que el volumen ha ido bajando, primero con las velas rojas, pues ha ido bajando y esta hora está siendo especialmente, pues un poquito más, más menos volumen, va a ir a, a normalizarlo, no a normalizarlo del volumen enano, ¿vale? Para normalizarlo dentro de un volumen ya un poquito más un poquito más decente. Eh, así que bueno, no está nada mal lo que está haciendo. A mí, a mí me, me gusta me gusta que, que estas cosas se hagan así. Y en cuanto a, al objetivo, para mí está en torno a los 25.100, 25.150. ¿vale? Eh, recuerda, mira, recordar la, la zona de soporte que marcamos con Fibonacci y cómo ha funcionado perfectamente. O sea, la de rebote no llegó, mejor, oye, también, tampoco va, vamos a ser más socas ¿no? Que no se nos vaya de trabajo, pero es como esa zona de, de soporte que se marcó, la ha respetado y para arriba, que nos hace ganar dinerito. Eh, es poco, ya, porque somos pobres, pero por eso tenemos que especular tanto, porque como somos unos pobres mmm, diablillos, pues nada, pues es lo que nos ha tocado. Así que poco más, no me enrollo más, chicos y chicas, tener mucho cuidado, invertir con mucha cautela y como digo, siempre que la paciencia os acompañe. Chao, chao.